El pasado fin de semana tuvo lugar el evento anual de Blizzard llamado BlizzCon y con este llegó uno de los mejores anuncios que podríamos haber deseado. Blizzard nos llevará de nuevo al infierno con Diablo 2 Resurrected, un remaster del juego clásico de acción RPG Diablo 2, así como de su expansión Lord of Destruction, con gráficos completamente en 3D y cinemáticas creadas desde cero. En palabras de su director, Diablo II es uno de los juegos más importantes para Blizzard, ayudó a definir el género Action RPG. El año pasado fue el aniversario 20 de este juego y este año es el 30 aniversario de Blizzard, y mientras nos preparamos para lanzar Diablo Immortal y Diablo 4, creemos que es un buen momento para traer este juego de vuelta. Los nuevos gráficos soportarán resoluciones de hasta 4K y tasas de refrescado de 1400Hz, además de ser una copia exacta y fiel de Diablo 2 que todos conocemos. Una característica que llamó la atención es la posibilidad de cambiar entre los gráficos clásicos y los nuevos, corriendo a ambos modos con el código original. Esto significa que el juego correrá prácticamente igual que su versión original incluidos muchos de los exploits que se han hecho famosos, así como la inteligencia artificial y todo lo que hizo a Diablo 2 un gran juego. Además, toda la banda sonora ha sido remasterizada para Dolby 7.1 pero hace uso de las grabaciones originales. Como podemos ver Blizzard ha mantenido la esencia del juego, pero no sin hacer también algunos cambios para mejorar la experiencia al momento de jugar, como un stash para compartir nuestros ítems con todos nuestros personajes y el auto -loot. aunque han dejado claro que todas estas opciones son extras y pueden ser desactivadas en cualquier momento si queremos la experiencia original completa. Diablo 2 Resurrected llegará a PC y consolas este 2021 con la posibilidad de llevar la progresión de nuestros personajes de forma compartida entre dispositivos aunque no han dicho exactamente cuáles consolas estarán disponibles. Esta versión remake de Diablo tendrá un costo de 40 dólares para PC aunque no hay información para las consolas. Sin duda si eres un fan de la saga de Diablo es un remake que no tienes que dejar pasar. Como parte de la ceremonia de apertura de BlizzCon, Blizzard Entertainment anunció una nueva antología que incluye varios juegos del inicio de la compañía. Blizzard Arcade Collection es una compilación de tres juegos desarrollados por Blizzard a inicios y mediados de los 90. Esta colección incluirá el título llamado The Lost Vikings, un juego post plataforma que fue lanzado originalmente para el Super Nintendo en 1993, por aquel tiempo cuando Blizzard era mejor conocido como Silicon and Synapse. Este juego fue portado a otras consolas como la Amiga y Game Boy Advance e incluso fue lanzado para la PC anteriormente. Los otros juegos disponibles incluyen el juego llamado Blackthorn que también fue lanzado para el Super Nintendo en 1994, así como Rock and Roll Racing, un juego de combate sobre coches. Estos juegos también llegaron a PC en años anteriores y ahora estarán disponibles en un solo paquete para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Te recomendamos muchísimo estos juegos si quieres ver un poco de lo que hizo Blizzard en el pasado, en especial de Los Vikings, un juego que nos robó horas cuando éramos niños. El mundo eSport está recibiendo una noticia muy importante y con esto se planea construir un nuevo venue para el 2025 en Toronto y tendrá un costo de 500 millones de dólares y tendrá cupo para 7.000 personas. Los dueños de la liga Overwatch llamados The Defiant, así como Ultra del equipo de Call of Duty anunciaron estos planes ayer lunes. Este edificio estará ubicado en un área de 4 acres en una de las áreas principales de Toronto para exhibiciones y será la primera arena de deportes luego de la creada en 2007 en esa misma ciudad. Estas son algunas de las imágenes que mostraron sobre este proyecto con este proyecto tienen planeado organizar hasta 200 eventos al año, entre eventos de entretenimiento y conciertos así como convenciones, entregas de premios y principalmente competiciones de esports. Este edificio será sede de los dos equipos que antes mencionamos, aunque no se limitan a eventos de estos dos equipos. En palabras del CEO, siempre ha sido nuestra intención desarrollar una sede para llevar a cabo todos estos eventos y facilitar eventos no solo para nuestros equipos, sino un centro global para compartir los mejores eventos de esports, por lo que ya nos encontramos trabajando para conseguir más eventos para todos. Este lugar de eventos está siendo diseñado por Populous, la firma de diseño responsable de eventos como las olimpiadas en Londres, el Super Bowl y el Estadio de los Yankees. Este proyecto aún está en su fase inicial y falta la aprobación del gobernador pero todo parece ir sobre ruedas. Con esto queda claro que el mundo de los videojuegos es cada vez más importante para todos, y es bueno ver cómo comienzan a tomar más en serio el mundo de los esports. Aunque en este momento es un poco complicado las reuniones de personas, será genial ver el día que comiencen a realizar eventos, y mucho mejor aún, cuando otros países comiencen a crear lugares para esports. A ver cuándo nos toca presenciar algo así acá en México. Hasta aquí las noticias de este fin de semana. Si se nos pasó algo importante, siempre está en nuestra sección de comentarios, donde podemos platicar de cualquier cosa del mundo de los videojuegos.